Hola a todos, soy Juan Ramón Camarillo, ingeniero electricista y doctor en ingeniería y voy a hablar acerca de los hundimientos y los picos de tensión. En las normas americanas los hundimientos se encuentran como SAC y en las normas europeas como DIP. Tanto la norma americana como la europea denominan suel a los picos o elevaciones de tensión. Entonces los hundimientos y picos de tensión, como los definen las normas técnicas colombianas NTC 5000 y NTC 5001 son fenómenos transitorios en los cuales la tensión RMS cae por debajo de un valor determinado en el caso de los hundimientos. La caída de tensión debe ser entre el 10% y el 90% de la tensión nominal. Cuando la tensión RMS sube por encima de un valor determinado, se denomina un pico de tensión. Ese valor es de el 110% de la tensión nominal. Entonces en la figura de la izquierda muestro un hundimiento de tensión. Se ve que la primera parte está la tensión nominal, uno en por unidad y luego hay una caída de tensión En la figura de la derecha muestro un pico de tensión Se ve que en la primera parte la tensión nominal está en 1 en por unidad y luego hay una elevación de tensión. Ahí las, las líneas muestran los límites de esa, eh, hundimiento y pico y se ve como... Eh, la, la línea pasa por debajo o por encima, dependiendo si es un hundimiento o un pico. Estos fenómenos son causados por fallas tanto en el sistema de distribución como dentro de las propias industrias. También pueden ser causados por arranque directo de motores de inducción. Estos fenómenos son caracterizados por una disminución del valor de la tensión al mismo tiempo que sube la magnitud de la corriente. Dependiendo de las características de la puesta a tierra del sistema, se puede presentar que una falla que hace un hundimiento en una fase y un pico en las fases no falladas. Estos fenómenos pueden causar la operación errónea de equipos como variadores de velocidad, lo cual a su vez puede causar la parada de procesos enteros con su consecuente pérdida económica. Además, los picos de tensión pueden causar un deterioro en el aislamiento de los equipos, lo cual reduce la vida útil de los mismos.